Ay, pues eso. Vale, aquí. Atención, primera esa! Subfusil Prowler Déjamelo a mí Empieza la agenda atrás del anillo Vale, eso era el búnker, eh Sobúncazo Voy para allá, tío me Voy me allá Vamos a sembrar casco con el gas Aquí hay una mejora de arma Garfio Avanzando para atacar aquí. Solo que pille alguno jodido. ¡Electroestrella lanzada! La Lo veo todo claramente. Eliminamos al último. Triplete completado. Así se hace. Aún puedo ver todo. Lo veo todo claramente. Pues topa, mí, topa no, no, no, a mí, topa a mí. Garcio. Ah, esto, esto... Quedan la mitad de los pelotones. Pensaré con el cuerpo. Nivel 2. Nivel 2. usando Garcio? No tiene ninguno, vale, a lo mejor un escutillo Nada vale. vale, Tomar esto Aquí hay munición ligera Nada Easy man Aquí hay un alternator Lo malo es que no tenía ninguno mira de tal, ¿sabes? Pero bueno Estaba claro que había que pusearle ya. ¿sí? <risa> estaba clarísimo. Y encima lo no ha dejado de levantarle, el imbécil, tío, qué topo. Cuando te disparas tienes que dejar de levantar, tío. Aquí hay una mejor y llevaba ver... azul, o sea, es que me podría haber reventado. Pero bueno, con lo del gas y tal... Realmente... Se ha visto jodido el hombre. No, no, no. No, no, no. Tenía no, no. No, no, no. No, coger más peña, pero bueno. de asiento! Ah, sí, otro con la ha du, du, du, du, du. ¿Ha una puerta cerrada. Qué pasa, gente. Quiero la mira, tío. Llega un pack de supervivencia. Adoro el botín. De aquí hay una speedfire. Mío. Mm. Usando Garpio. No vengáis a al saltar donde yo vengo, mamones. Y nos ataban por culo, coño. Mira cómo me siguen con si yo pese algo, ¿sí? eh. Ah, tío, ¿no una a rotear Para vosotros, de tú. Necesito necesito Madre mía, te blue, tío. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay una ya voy Aquí hay un R-99 Aquí hay munición pesada Aquí hay munición pesada Mira bien. Aquí hay un cerrojo para escopeta, nivel 3. Atención, tenemos una nueva barca. Hay una nueva barca. Atención, tenemos una nueva barca. Todo perece. Empieza la los campeones. De la... Cuidado con la nueva barca, amigo. Estamos... Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Instalando una tirolina. Yo no lo he abierto, eh. Mira, no, eh. Mira, no me das, tío. ¿Por qué no me das? Mira, que francazo yo para medir esto. Con artillería. Usando garfio Más rápido, más, más. Mm. No me va a dar ninguna mira, tío. No, cambiémosla aquí. escudo corporal. Aquí hay munición pesada. Administrando ayuda médica. Hola, ¿qué mouse tienes? Si pones ratón queso te sale. Ay, yo no soy un próximo, mierda, queso. Y después un pro tendría aquí... 5.000 personas viéndome. Hazme caso. Eh, no sé si tienen mira esta Atención. peña, niña. No, no, no tienen el tío. En el anillo. ¿Esa tampoco Solo tiene? somos nosotros. Vamos, colegas. Tirolina desplegada. Se ha lanzado un pacto de supervivencia. Pues no me va a salir la mira, no, eh, en ningún momento. Mola. Pua, la necesito, tío, como el comer. Exclamación, ratón, le tienes que dar... Ahí está. ¿Puede que haya algo bueno por aquí? Variable independiente añadida. Pero nada, eh. Bueno, esta me puede valer. Pero complicado, todo complicado, complicado. Tíenlo vosotros, a mí me da igual. Mira, si el quiero es esto. Es ese es el ratón. ¿Conseguiste una skin legendaria del evento? que va, tío? En la caja me tocó la puta música de Pathfinder. Yes. Con el Start, no. Con esto. Me tocó una, una música de, de Badfinder. <risa> Más triste que la vida tú. Uh... En señor Grey Fenix, tío. Yo, yo yo voy a tres. Yeah. Lo voy a coger para que no se lo cojan esto, eh. Hay que ir ahí. Sugiero que investiguemos un poco esta área. Nos quedan otros que no sé dónde están, eh. Voy a examinar esa área. Escaneando el siguiente anillo. No, no, no, que están ahí. Sujeto detectado, ahí. ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Reparando. Localizado un sujeto por allí. Sujeto detectado, ahí. Están dentro de la zona. ...avistada ...los enemigos me están disparando ...ahí ...eh, tenéis la tirolina, ¿no? ¿dónde viene? ...me disparan, amigos ...recargan ...un enemigo ha sido terrible ...recargan, blanco detectado Reparando mis daños Fuck. Cuidado que no van a rushear que flipas, eh Tenemos que subir, eh, no, no nos podemos quedar abajo, tío que te gaseo hermano dame esta mierda coño. ¿Dónde, dónde, dónde? vamos a matarles espectacular si recargando si Uh. Pues nada, segunda, tercera victoria en directo mm -hmm. y desde ahora segunda. Los campeones de Así que nada, Dios. dedicada a mi amore, Sara, te amo con locura y a que eso chido. O que eso cuatro k como ya que te diga, tío. Gracias por pasarte por el directo un día más. GG. A ver, vamos a cambiar esto. Taca, taca. Aquí. Mira, victoria número 35 de la temporada. Ahí está. Joder, nos hemos hecho dos seguidas, creo, eh. No estoy seguro. Una con Octane y otra con Caustic, tú. GG. Ah, bueno, le he un poco. Si la ganan tres versus dos. Sí, es que no sabía que eran dos, eh. Yo pensaba que eran tres. Pero vamos, también me ha marushao ese y le he reventado la cara. Pues GG, tío. G, what the fuck, G. Bueno, esta y la otra subirá a YouTube, seguramente. Así que nada, tendréis vídeo, tenéis hasta el lunes, creo, martes, hasta el miércoles tendréis vídeo, creo yo. Ay, qué guay.